muy buenas tardes amigos de grande premio finalmente se selló el acuerdo entre red bull y la fábrica ford en el que la marca estadounidense va a ser proveedor de motores de la escudería austríaca la fórmula 1 a partir del año 2026 es una decisión correcta o es un acuerdo demasiado arriesgado eso es lo que vamos a analizar en el próximo video. bienvenidos Buenas tardes! En el video anterior hablamos un poco sobre la intención de la FIA de que se incorpore más fábricas eh, equipos de, de gran envergadura con un buen respaldo económico y con un interesante plan de negocio y justamente esta llegada de Ford como fabricante junto a Red Bull a la temporada 2026 es una, una suerte de sintonía a este interés de la FIA y una buena noticia para la Fórmula 1 que se incorpore este gigante estadounidense. Eh, asimismo también eh, es una cuestión bastante eh, con bastante sentido debido al, al incremento de la audiencia de la Fórmula 1 en Estados Unidos gracias en parte a Direct to Survive y que ahora también van a haber tres carreras en la temporada 2023 con Miami, Las Vegas y con Austin entonces la, eh, la entrada de Ford tiene mucho sentido y también por el lado de que a partir de 2026 van a haber motores más sustentables eh, lo que también por un aspecto económico resulta eh, del agrado de las empresas ahora, ¿es una decisión correcta o es una decisión quizás demasiado osada? ¿por qué decimos esto? porque vamos un poco a los antecedentes de la Fórmula 1 cómo le han ido a otros fabricantes a otras marcas que han eh, intentado eh, realizar eh, planes muy ambiciosos eh, llegando a la Fórmula 1 e intentando ganar carreras eh, y con eh, equipos eh, de punta buscando resultados inmediatos podemos hablar por ejemplo, yendo un poco atrás en el tiempo hablar, por ejemplo eh, de aquella experiencia de Ford una vez que Honda se retiró de McLaren en la década del 90 y después eh, con Peugeot en el año 94 en el que mostró ser un, un, un motor con muchos problemas de fiabilidad. Que le causaron muchísimos problemas a McLaren en aquella temporada de 94. Y después eh, con, con McLaren eh, se sumó Mercedes que recién logró su primer título en 1998. Entonces estamos hablando de cuatro temporadas después a su llegada a la categoría. Justamente onda cuando, cuando retornó a la Fórmula 1 con McLaren con bombos y platillos cuando se esperaba que, que pudiera tener eh, unas victorias eh, a muy corto plazo eh, de la mano de Fernando Alonso el resultado fue un inesperado fracaso y recién con el correr en los años cuando entró bajo la órbita de Red Bull eh, el fabricante japonés de motores Consiguió eh, aire y también buenos resultados ¿no? con el título de Verstappen en 2021 y ya eh, como asesor eh, una vez retirada la fábrica japonesa a partir de 2022 con este último campeonato. Hay que recordar también tenemos a, a Max Verstappen que es un piloto muy exigente, un piloto que siempre quiere tener las mejores herramientas a su alrededor. Y comenzar un, una, este, este, esta sociedad con, con demasiadas expectativas y buscando resultados inmediatos puede ser perjudicial para, para Ford en esta idea de incorporarse a la Fórmula 1 a partir de 2026 junto a Red Bull. Es claro que quizás no están las letras chicas del contrato, pero sí es una sociedad que ya está confirmada, que, eh, que va a debutar justamente en este año 2026 en el que se hace un nuevo reglamento de motores que va a estar en vigencia en esa temporada entonces eh, habrá que ver eh, cómo va a ser la situación interna de Red Bull una vez de, de, de tener tantas mieles de éxito que, que pueden tener con, con los motores que usa actualmente eh, con este asesoramiento de Honda que se va a terminar en 2025 eh, y con eh, una nueva perspectiva, eh, una nueva fábrica que buscará mantener el buen nivel que viene teniendo los últimos años de Fórmula 1 y que no va a ser nada fácil. Literalmente Ford va a estar jugando con fuego eh, en esa llegada al 2026 buscando resultados inmediatos donde la vara va a estar altísima eh, en la relación al trabajo en los motores y que si bien hay posibilidades de que pueda salir bien también hay muchas posibilidades de que salga mal teniendo en cuenta los antecedentes que hablábamos anteriormente que tienen las fábricas que llegan a la Fórmula 1 a construir nuevos motores y sus resultados en pista inmediatos que es algo normal, ¿no? que tengan problemas de inducción los motores estos que llegan a competir en la Fórmula 1 ahora que ver, falta mucho tiempo pero bueno la, las cartas están dadas y habrá que ver cómo debuta en pista en 2026 esta asociación entre Red Bull y Ford. Si te gustó este video dale like y sigue más contenidos en Grandes Premios. Un abrazo amigos.